¡Ay, canoita, canoita, canoita! ¡Llévame lejos de esta mala mujercita! ¡Ay, canoita, canoita, canoita! ¡Llévame lejos de esta mala mujercita!